Sí, yeah, uh, no, italiano. Meti un poco de raporto, più ágil, Adesso? que si giramos a destra, recuerda que es duro. La juega subito a destra y duro. Corro con, con Virginia, una chica italiana. Por suerte la conocí en la Andalucía Bike Race, una chavala pues, muy simpática. Hablo yo italiano, así que para nosotros el idioma es bastante fácil. See en la carrera usaremos palabras mucho más fáciles y a veces con una mirada es suficiente, ¿no? Yo creo que no habrá ningún problema. To communicate well on the bike, it's not so much a problem, there is just go or slow. Two, <laughs> one, go! ¡Muchas suertes, Ya viene. Ah, ya sí seamos, ¿eh? Oh, yeah. my father! Brother, Ariel <laughs> Always eat breath, always, you yeah. always oh, yeah. Yeah. No, déjalo de verlo por bueno, de lo menos, déjalo por lo menos, te bueno, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Qué Para, bien, bien. tío! Hola, ¡Hola, tío! Ver, ¿Te lo ha quitado cámara lenta? ¿La bici? No, ¿Cómo? No, porque tío. no lo esperaba, pensaba que lo quería ver. Somos ¡Es callejera, tí. es callejera, tío, la Virginia! ¡Es callejera, tío! ¡Es de pared! Que nos hayamos llevado también es también gracias al idioma, pues eh, los dos hablamos, bueno, ya lógicamente habla italiano, eh, ...yo lo chapurré un poco y era, era fácil... no sí que es verdad que en carrera no se habla demasiado... ...pero lo pongo que podíamos hablar... ...nos hemos entendido de maravilla... Eh, ...bajando, he aprendido bastante de, de una corredora como Virginia... ...porque es una corredora muy limpia... ...y que sabía cogerme casi, pues casi todas las bajadas las ha hecho ella... ...y yo siguiéndole... ...y subiendo pues intentaba poner yo un paso... ...sabiendo también que un poco conozco el recorrido... ...y hasta donde io credo che abbiamo fatto un mixto abbastanza buono, no? Sì, sì, sì, sì assolutamente. Senz'altro te mi hai aiutato nel, nel passo durante le gare ad avere un buon ritmo e dai, in discesa ci siamo divertiti entrambi, direi. <ride> Ella è molto forte, io intentando ahí aguantare come poteva, però non so, sé, credo che ci siamo passati bene eres muy fuerte <laughs> <laughs> Ey, <es> muy fuerte Downes <laughs> <fuerte> Down, <it. laughs> oh, ok vamos cruzamos de primera posición este arco de llegada I I think uh, I will have uh, a lot of work to do uh, to stay on her wheel going down um, but for me that's really really good because i want to improve i want to always become better on the downhills and i think she can really push me there and challenge me and that's perfect for me so creo que hacer equipos significa que cada uno aporte algo, entonces pues yo creo que en las bajadas es mejor que yo me ponga adelante y ser consciente de que la llevo el detrás, es decir, trazar lo más limpio posible, etc. Y en las subidas pues que ya me marque un ritmo asequible para mí y entonces sumar, entre las dos sumar, yo creo que no habrá problema. Adrián es un corredora top mundial de maratón y sube con un rayo, O sea, la principal diferencia entre nosotros era el subir y el bajar, pero bueno, yo creo que se ha adaptado súper bien a mí, eh, me ha llevado siempre a ritmo, sin, sin estresarme ni nada y luego en las bajadas pues siempre abría yo las pistas y creo que, bueno, teniendo en cuenta las diferencias que había entre nosotros, pero que nos hemos adaptado muy bien. Yeah, I didn't really know what to expect. I didn't know Sandra before. I just read on paper that she's a really good enduro rider. She came second in the Spanish Enduro Championship. So I was really happy to have my Orbea Ois uh, following her on the Alma. <laughs> She was super fast downhill and yeah, I adapted the speed on the uphill and we had a really, really good time together. Una carrera como esta de cuatro días y que al final era bastante dura, lo más importante sobre todo es las bicis y hemos tenido mucha suerte que tanto Miquel, Miki como Guillem nos las han dejado siempre impolutas y luego la recuperación, ¿no? masaje, incluso un día nos fuimos a bañar en el río porque las piernas a mí ya me ardían y es que es lo más importante. Yeah, stage race is not only about the team of us, about the riders, but actually the team supporting us. And yeah, we were extremely happy to have uh, Miki and Guillaume here, looking after our, after our bikes really, really well every day. We had. Basically, new bikes, which is super nice. Um, we got a nice massage after the stage, which helps to get the knots out of the legs, and of course, sleeping, la siesta, very important, <laughs> and good food. <laughs> good food, yeah. Three, five, eight, seven, Viene, viene. Pues al final el conseguir la victoria, no te voy a decir que sea lo de menos, ¿no? Porque para nosotros lo más importante era el disfrutar, ...pero que sí que es verdad que, que no ha sido una cosa buscada... ...sino que nos ha venido eh, fácil... ...no es que haya sido fácil la carrera... ...pero que nos ha venido fácil entre, entre nosotros... ...porque desde el primer momento teníamos el mismo objetivo... ...darle caña subiendo, disfrutar bajando... ...e intentar hacerlo lo mejor posible ¿no? ...y yo creo que el buen rollo que hemos tenido... ...el habernos conocido también en la Andalucía... Eh, ...y el haber sido capaz de compenetrarnos también en esta carrera ha dado a que, a que la victoria, pues eso, se nos haya dado, pues entre comillas, un, un poco, un poco fácil. Sí, sí. Eh, no lo no, no, no, no, no. <laughs> <laughs> Estoy diciendo, estoy diciendo, que si hemos eh, completado bien, y ahora no... No, he dicho que, que semblaba que habíamos vinto fácil. No, no, no, no es que habíamos vinto fácil, sino que ha venido fácil, porque portábamos el esteso chip, de sufrir sí. en salida, disfrutar en discesa, mm -hmm. E, e farlo sempre a tutta, e no, non è che abbiamo detto no, dobbiamo vincere sì o sì, sino che abbiamo andato a sfruttare. Diciamo che l'obiettivo di queste gare penso sia arrivare alla, alla fine Massimo. e avere un buon rapporto con il compagno eh. perché anche quello non è scontato e addirittura vincere la gara, e direi che sia il top avvenuto abbiamo vinto perché è venuto, però non è una sì, cosa che no, no, neanche no. l'abbiamo cercata o qualcosa, certo eh. Anzi forse proprio il lavorare bene con il compagno che ti porta eh. poi a... Dai. Alla vittoria, alla vittoria. <ride> Oh ¿qué no Dai Virginia, dale Virginia Escusa, excusa, dale, dale Virginia